Mi nombre es Mateo Amaral, soy artista audiovisual nacido en Mar del Plata. Desde el principio de, de mi trabajo, el interés central en mi obra fue imaginar los espacios de la mente y cómo eh, individualmente y colectivamente dentro de esos espacios se construyen los modelos de lo que después llamamos realidad. Me interesa representar esos, esos espacios mediante simulaciones digitales de ecosistemas naturales, mediante música y eh, performance audiovisuales en vivo y, y experiencias de realidad virtual. Para el Festival Real Mix, estamos preparando dos piezas. Una que se llama MAPA, que es una experiencia interactiva en la cual podemos espiar un poco una comunidad de, de pequeñas criaturitas controladas por inteligencia artificial. Y la otra que se llama Ciberespacio, que es una performance audiovisual en vivo eh, que sucede adentro de un espacio virtual que podemos recorrer mientras, mientras está sucediendo eh, la performance. En, en mi trabajo casi siempre hay un feedback entre lo que es la parte de, de dibujo y la parte digital. Este, por ejemplo, está reciclado o, o retomado, digamos, de, de un dibujo que saqué de un cuaderno de hace 10 años, probablemente. Y, y este, esta pintura la hice ahora, en estos días, trabajando en este proyecto. Y también existe este feedback en, entre hacer un dibujo o hacer una pintura y hacer una representación digital de, ese mismo, de esa misma imagen eh, que genera nuevos dibujos o nuevas imágenes digitales. Eh, me interesa mucho ese feedback, ese, esa especie de, de retroalimentación orgánica que se da entre estos dos, dos formatos o estos dos medios distintos.